Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 18 de marzo del 2019, iniciando la semana laboral e iniciando la semana saludable. buenos días gracias a dios por estas primeras horas de hoy lunes 18 de marzo del 2019 iniciando la semana laboral iniciando esta semana saludable yo soy fulvio ureña y de inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero francis rodríguez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 por ti, por mí, por nuestra salud y la salud del pueblo gracias a amables televidentes que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor este es su programa de mañana quiero saludar previo a un asiduo televidente a Jesús que es hijo de Pedro Simé y de Lola que siempre ve el programa Así. que tenía deuda con él porque y no lo saludaba. No lo había saludado. Así es. Pero Jesús, mi saludo y espero que esté bien y sigue viendo el programa. Desde Telenor, Canal 10, transmitiendo para todo el Nordeste, de la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, también el Canal 14 en Puerto Plata, el 41 en La Vega, 42 en Sánchez Ramírez, 17 en Televiaducto, Espaillat, Moca, 46 para Santiago y toda la línea noroeste y para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 Pocas lluvias, días soleados, pocos chubascos, algunos en la zona sureste, noreste y cordillera central. Todo el territorio nacional en su gran mayoría con pocas posibilidades de lluvia, circulación anticiclónica, temperatura ligeramente calurosa durante el día en zonas urbanas, tornándose agradable en la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana. Metrología alerta, uso racional del agua, continúa la sequía. De esto estaremos hablando y también estaremos transmitiendo en vivo el inicio de la semana saludable directamente desde el Servicio Regional de Salud. Esto es de mañana. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Pues como habíamos anunciado, amables televidentes, hoy es lunes y este lunes está fijado la, el inicio de la Semana Saludable. Una actividad que inició hace ya dos años. Sí. sí. Y de la mano de la doctora Diana, Diana Paulino. Paulino. Sí. Y... Nuestro productor, Yerjan Lantigua. Que es el Wagner, ideólogo de esta y semana nació inició saludable. en la comunidad del aguacate. Y de ese momento, eh, involucrar a una comunidad apenas a kilómetros de San Francisco de Macorís, eh, en el trayecto a Los Bracitos, era verdaderamente un atrevimiento porque plantearse hacer de una dieta o de una forma de, eh, de consumo, de que una comunidad, cada quien en su ámbito, alejado incluso en su mayoría de alguna estrategia de estética o de salud propiamente, porque esto no es estética, es salud, lo convirtieran en una actividad social o colectiva en esa comunidad del aguacate. Lo que trajo consigo entonces involucrar a la ciudad también en esta actividad que durante una semana todos y cada uno el que lo asuma recoge aquí en Telenor y en algunas partes de la ciudad la guía que indica los distintos tiempos o las distintas comidas que usted va a, a, a ingerir durante un día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y así hasta culminar el 24 que es el domingo próximo con una ejercitación, caminata y es Fulvio, quizás uno de los aspectos más interesantes y felicitar la iniciativa porque como decíamos en la entrevista el viernes, hay que hacerle señalamiento que no, que no es solamente que se indica por una búsqueda individual o colectiva, la de nutrición balanceada y que le permita mantenerse en salud y en peso adecuado, pero Ojo, lo correcto, yo soy un político, siempre politizo algunas cosas, lo correcto es que en el país, en el Estado, se defina una canasta o una dieta alimenticia de los dominicanos, que conocemos hasta la fecha, arroz, habichuelo y carne, que se consiga esos mismos elementos que se pueda salubrizar ese almuerzo y que también reduzca el costo de, de consumo respecto a la canasta familiar. La, la, la semana saludable debe ser asumida por el Estado. Por el Estado. <risa> Así es. Es lo que quiero decir. Es decir, que en la medida que vamos influenciando, y esto ya, ya no sabe hasta dónde, y la misma doctora Yanira Paulino, Diana Paulino. Da, Diana Paulino, impacta porque si lo hacemos de forma consciente podemos encontrar en la semana saludable una nueva forma de consumo y por ende lo auguro reducir el costo de la canasta familiar porque lo que tiene de contenido no es nada difícil. Vamos a verlo Francia ese contenido para hoy lunes. Hoy lunes, todos los días se van a estar pasando por aquí eh, el contenido nutricional de la semana. Lunes, eh, lo que es el desayuno, lo que es eh, el almuerzo y lo que es la cena. Vamos a ver la coletilla, por favor, producción, de lo que toca la semana. La guía. La, la guía hoy, hoy lunes. Se estarán entregando esta guía en diferentes puntos de San Francisco de Macorís. Por ejemplo, hoy nueve, eh, hoy... hoy 18, el lunes 18 a la 9, se van a estar entregando en diversos puntos de San Francisco Macorís la coletilla, se van a estar en, entregando salida a Santo Domingo, salida a Nagua, en paradas, en diferentes puntos se van a estar entregando esta guía nutricional. Y la coletilla del lunes, si la pueden poner, por favor. Bueno, ah. ahorita vamos a presentársela y también vamos a transmitir en vivo la semana saludable, que desde, desde la el Servicio Regional de, de Salud, Salud Nordeste. Bien, otro tema bien eh, importante es el tema de la sequía. Ya la Oficina Nacional de Metrología eh, emitió una alerta para el uso racional del agua en todo el territorio nacional porque se ha declarado una sequía. ¿Qué dice... Eh, Oficina Nacional de Metrología, que esto se puede extender. Pero también, de 34 presas que nosotros tenemos, hay 32 presas que tienen problema de agua, que tienen problema de agua, presentan un déficit en lo que es eh, la falta de agua. Y esto simplemente es alarmante a nivel nacional. Los niveles de la presa de Atillo como eh, están en niveles nunca antes vistos. ¿Y qué sucede? De acuerdo al IRI, que es el instituto que se encarga de la regulación internacional de estos asuntos del agua, <risa> tenemos un, una, un periodo más largo de sequía. Nosotros vamos a tener no solamente hasta dos meses, como se había dicho, no. Vamos a tener niveles por debajo del 42% de los niveles normales de lluvia, también en mayo, en junio, en julio y agosto. Es decir, que esto va para largo. Mira, vamos, eh, a vamos a tener febrero, sí. marzo, abril y mayo por debajo total, en más de, de en, más, en más de un 50%, y los demás meses eh, cerca de un 42%, por debajo de lo normal en lluvia, hasta agosto. Ay Dios mío. Lo vamos que dice a, que esto va a parar. Vamos largo. a escuchar algunas declaraciones, en este caso Luis Yanguela, eh, a ver qué nos dicen y, y otras personas sobre este proceso como productores eh, en las distintas áreas. ¿Está listo?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 que es la que tiene influencia directamente en el acueducto nuestro, es la que suple el acueducto de San Francisco de Macorís, la de Rincón, y tiene la influencia en lo que es la vega, ranchito, eh, rancho viejo, sabana rey, donde en el último boletín que dio el INDRI, dice que la presa tiene para dos meses de agua, oh. o sea, un mes más de reguío, que eso puede malmente garantizar lo que es la cosecha de primavera que ya se está comenzando a recolectar ahora de arroz y el resto lo dejarían para los acueductos, no solamente el de San Francisco, la presa de Rincón, tengo entendido, que abastece de agua potable a varias eh, comunidades y municipios tanto de La Vega como a la provincia de Duarte. En el caso de la línea noroeste que comprende Mao, eh, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, eh, la situación es crítica. Y en el sur del país también, lo que es San Juan de la Maguana, Elías Piña. En San Juan de la Maguana se tuvo la ventaja en lo referente a la agricultura, que cuando los niveles eh, bajaron ya a los niveles que están hoy, ya se había recolectado la cosecha de habichuela sin sin mucho inconveniente. En el caso de la línea noroeste eh, una parte, unas 26.000 tareas de arroz prácticamente están declaradas perdidas totalmente eh, y la ganadería, tú has visto cómo ha sido afectada esa es la zona donde hay mayor incidencia en la ganadería bovina, o sea de, de vacas, toros y eh, la situación es crítica porque las presas Tavera-Bao, que son lo que le dan la influencia a esa zona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 los que eh, vivimos de la agricultura ya tenemos que tomar las previsiones la mayoría de, de los rubros por ejemplo provincia de duarte es el cacao ya ahí tú no puedes hacer gran cosa porque el cacao tiene un ciclo ahora mismo estamos esperando la cosecha que viene en, en abril marzo abril que es la cosecha principal eh, pero con los chubacos que han caído no es que no esté afectada pero tampoco está tan afectada como el año pasado que fue todo lo contrario el año pasado, no sé si recuerdas que en enero del 2018, cayeron precipitaciones por encima de la media normal. Aunque no inundaron, no hubieron inundaciones, por eso tú no, no las asocias con las precipitaciones, pero sí fueron precipitaciones récord en ese mes, récord. Lo que provocó que la floración del cacao se viera afectada y por eso... Eh, hubo una merma en esa en esa parte. Ahora va a ser todo lo contrario, va a ser por ausencia de agua, que aunque han estado cayendo en chubasco, pero la cosecha aquí en esta zona está eh, mínimamente normal. Lo que vuelvo y te repito es que todo el que tenga agricultura de secano, que no tenga forma de irrigarla, que siembra para que el agua del cielo sea el que, el que la, los bendiga con la cosecha, debe de tomar precauciones. No sembrar hasta que no esté garantizado el agua, si tiene agua y es de un afluente, de un río, tiene que monitorear el río para que no incurra entonces en pérdidas innecesarias que pueda entonces afectar el desenvolvimiento normal en, en épocas posteriores a la sequía. ¿Qué le garantiza Agrodosa ya a los productores? Mira, yo lucho mucho con Agrodosa porque te, te voy a hacer un panorama general. De toda la tierra que se siembra en el país, apenas un 14% se asegura. O sea que de todas las tierras sembradas en nuestro país, el 14% tiene seguro. Por ejemplo, en las zonas más afectadas, la línea noroeste, nosotros en la parte de ganadería, solamente el monto asegurado de las pólizas existentes son 200 millones de pesos. Eso, para que tú entiendas, eh, han muerto más de 1.500 animales allá, y lo que nosotros hemos pagado es alrededor de 30. O sea que es muy mínima la, la influencia del seguro, porque el productor normalmente, ya sea eh, porque se mantiene el año entero sin problemas, porque. Se da lo mismo se en arriesga. la provincia de Duarte, se da lo mismo en otra provincia. En la creo. provincia de Duarte, nosotros le pusimos especial atención en lo que es el arroz. El arroz, tú sabes que nosotros como nordeste, ya no como provincia de Duarte, producimos más del 43% del arroz que se del país? país entero. Entonces, como vengo del sector arrocero, pues para mí fue más fácil eh, ir y tocar las puertas del sector y yo motivarlos y explicarles lo que es el seguro agropecuario. En Irma y María, ellos vieron los resultados del seguro agropecuario. Irma y María, eh, Agrodosa pagó... 1.180 millones de pesos de indemnizaciones a los productores. Eh, eso, lo que te quiere decir es que en el sector arrocero solamente fueron 480 millones, el resto fue en el sector bananero y el sector de los plátanos. Pero es una importancia vial, porque tú es mejor tener un seguro y no necesitarlo, que tú necesitarlo y no tenerlo. Así yo siempre hago el símil de, tú tienes un vehículo, tú sacas un seguro. Tú pasas el primer año, no te pasa nada. pasas el segundo año, no te pasa nada. Óyeme, tú el tercer año, tú no vas a estar pensando, ven acá yo le estoy pagando el dinero, el seguro, y no estoy chocando, no me está pasando nada. Entonces, o lo dejo de pagar, o no, tú no piensas así. Tú tienes un seguro médico, ojalá tú no usarlo nunca. Así es. Entonces, el seguro agropecuario es lo mismo. Tú lo tienes. Y es ¿Están asegurados la mayoría de productores no, de arroz? de nuestro... No, no están no asegurados. Te digo que es un, un 13, un 14% lo que hay de seguro a nivel nacional, de todos los cultivos. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Bueno, en el sector agropecuario, el banco agrícola, los financiamientos que el banco agrícola otorga están condicionados al seguro agropecuario. O sea, el banco agrícola te presta el dinero para sembrar arroz y... Gracias eh, al máster. Ahí vimos una descripción por, via, por Luis Yanguela de lo que ha sido el, de, la unidad o lo que él dirige, AgroDOSA, quienes fijan una póliza de seguro a favor de los productores o los productores la pueden adquirir para proteger su cosecha. Y en momentos de desastre, esto es lo que le garantiza la, no la pérdida total, sino eh, sostenerse y, la, y garantizar poder reiniciar la cosecha. Pero de todas maneras, lo que sí tenemos es, como decía Fulvio, que el efecto del niño, la, el impacto que ha tenido el hombre en la tierra, de nuestro propio hábitat, el cambio climático, genera esto. Ustedes recuerdan que dos años atrás fue mucha lluvia Hoy es seca Desorden total Desorden total Y esperamos que Dios Como siempre a República Dominicana Y la Virgen de la Alta Gracia Ilumine y proteja Y devuelva la lluvia Y las aguas necesarias No más allá Las necesarias Para la sostenibilidad del campo Pero sobre todo de la vida De los dominicanos por tener agua potable y tener el acceso a esa agua, que es un derecho humano y un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República. Y el Instituto para el Clima Mundial, el IRI, ese instituto tiene más de mil científicos trabajando y nos dice que la cantidad de lluvia que va a caer, que va a, caer a partir de mayo va a ser 40% menor a lo normal. Ya ustedes saben, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Menor a lo normal. Vayámonos preparando a hacer uso racional del agua. Semana saludable. Ya iniciamos este 18 con la semana saludable de Telenor. Súmate hasta el 24 de marzo. Siete días de informaciones y orientaciones sobre estilo de vida saludable.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 Zumba, voleibol, baloncesto, entre otros. Además, rifas, regalos y mucho más. Semana saludable. Porque tu salud depende de ti. Un evento de Telenor. Y en LIR Comercial, uno de los espacios más importantes de tu casa es la sala más barato. Que nadie con nosotros. La sala que tú te mereces. La sala que debes aprovechar en LIR Comercial. Del 12 al 25 de marzo. La semana de la sala. Muchas ofertas. En todos los artículos. Y en todas nuestras sucursales. En todo el país. La semana de la sala. Busca tu sala. En LIR Comercial. Bueno, saludar a los amables televidentes del WhatsApp Ahí vamos eh, Bueno, ahí tenemos Bueno, felicidades Cristino Se graduó Cristino Rodríguez de abogado Felicidades, felicidades a Cristino ahí vemos una foto enviada el sábado al programa eh, Tenemos también que ya ahí está Cristino Felicidades, mucho éxito en la carrera que inicias. Y a todos tus compañeros. Ya, ya en la antigua, ahí está la guía que nosotros estábamos buscando. Mírala ahí. Esa es la guía de la semana saludable. Hoy lunes inicia con yogur y de ciruela. En una merienda entre las 8 y las 12 del día, una fruta. En el almuerzo, vegetales al vapor, pechuga de pollo. Está bueno. Y del mediodía a la cena, que debe ser antes de que se acueste el sol, merienda una fruta. Y en la cena, pan tostado, integral, queso descremado. <coughs> Así inicia el lunes en la semana saludable. Ya sabe recoger aquí en Telenor y en algunos puntos, la guía. Fior, sector... Hermanas Mirabal, buenos días para que me feliciten a mi hijo Leandro, que está de cumpleaños de parte de su madre Fior. Muchas felicidades, Leandro, que cumpla muchos más. Sea un hombre de bien y honre a tu madre y a tu padre. Felicidades. Felicidades, Leandro. Leandro que eso es lo que se pide. Xiomara si Quesada nos envía un video de una persona, un ladrón, que se hombre, robó un míralo motor. Ahí, míralo ahí. De la funeraria Don Benigno aquí en la Salceda ese individuo entró ustedes lo ven y luego sale con la motocicleta si alguien lo conoce denuncia él la fue a buscar porque estaba ahí, ahí guardada mírelo ahí ahí se fue el desaprensivo gracias Emara, por la información Leo en el Sánchez Manas Mirabal Muchas, muchachos háganme el favor de informar el ayuntamiento de La Peña que se descuidó con la basura de la comunidad de La Guasuma a Los Bracitos. Muchas gracias. Bueno, correcto. Esa es una zona que le corresponde al ayuntamiento o al distrito municipal de La Peña. Al director Oriol, que ponga, Negrín. Oriol Negrín, que ponga atención que la basura está arropando la comunidad de Las Guasumas. Camino a Los Bracitos. Y el terminal 4724 nos envía una foto, buenos días Bueno, este es, una... ah, esto es Rafael Díaz que está mandando su... sus actividades de campaña el Día de ayer se confirmó a Rafael Díaz el garantía para el PLD gané en la alcaldía Cientos de dirigentes y candidatos originales lo proclaman como su candidato Los regidores participantes fueron César Acosta, Damián César Acosta, el empresario Solano, ¿no? también participaron Fátima Roque, la diputada Andrés Acosta, el diputada y Andrés Acosta, senador. Bueno, ahí está, Rafael. Ahí están ellos. Pasa por la oficina, en los temas de, de la factura. Sí. No, le estamos dando eh, seguimiento a través del WhatsApp porque nos ven cada mañana. Esto es de mañana, en breve volvemos, hay más contenido. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana La verdad, Fulvio, que este lunes tendremos muchas actividades Pero sobre todo la Semana Saludable dará inicio a un nuevo estilo de vida Yo lo voy a asumir Ya yo me comí hoy mi yogur, que es lo que toca en la mañana Correcto Ya yo me tomé mi yogur, lo pueden tomar con ciruela Atención, no es que se lo tome lleno de azúcar no, Porque sinceramente, si cero, se lo toma cero. llena de azúcar Usted no está ninguna mira, semana mira que es agradable, comer. con la ciruela se compensa Claro, se compensa, se compensa Ya se oye la música y tenemos cerca de nosotros a Vladimir Paula Buenos días, Vladi Ahí está la música Buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Aquí estoy desesperado esperándote y más porque está cerca. No, aquí estoy cerquitita. Fulvio, aquí no presente, a hermano, adiós las gracias. Y adiós las gracias también, Francis. Bendiciones sí. para ustedes dos. Igualmente. Y para todos nuestros hermanos televidentes que desde ya hacen contacto con nosotros en el número uno en De Mañana. Aquí estamos. Miren, inmediatamente vamos a las noticias en el ámbito internacional.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 Todos ayudan, hicieron su pequeña señal Así que hay una buena movilización Está la manifestación en Francia por el clima, señores Miren, en ese mismo orden Jóvenes latinoamericanos marchan contra el cambio climático Miles de jóvenes en Chile, Argentina y Colombia Se manifestaron exigiendo a los gobiernos medidas concretas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 Eh, porque nos sentimos cansados, nos sentimos cansados de vivir esta problemática que, en la cual mucha gente es inconsciente. Así mismo es, ahí está, repito, la manifestación llevada a cabo en Chile, Argentina y Colombia. Miren, en otro orden rinden tributos a las víctimas de ataques en Nueva Zelanda. Así que recuerden ustedes lo ocurrido, ¿verdad? Lamentable, masacre, la pasada semana. Y este fin de semana le rindieron tributos a ellos, a los caídos. Veamos. Muchos de ustedes habrán estado allí y sabrán que la discusión reconoció en primer lugar que esta no es la Nueva Zelanda que conocemos. No. No, ahí está, señores. Increíble, ¿eh? eso aconteció la pasada semana en Nueva Zelanda Entrando ya con las noticias en el ámbito nacional Miren un muerto y varios heridos durante enfrentamiento Entre, un, o entre haitianos y militares dominicanos en la frontera El hecho ocurrió por la cercanía por allá en Elías Piñas Escuchemos un poco del audio ambiental de lo ocurrido. Adelante. Comando, estamos en un enfrentamiento. La misma línea. Piedra. Allá. Allá, soldado. Dale su pedrón también. Oye, dale a su también. Enfrentamiento, a piedra. ¡Qué ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡No la suerte! Ahí está el momento del comandante, ¿verdad? Que dirigía al parecer la tropa militares dominicanos. Le decía, ¿verdad? Eh, de por qué ese militar utilizaba una, el, el arma, una A40, señores. Una A60. Increíble. Ahí le reprochaba, tenga cuidado con usar eso. Me dicen por aquí que eso acaba, señores, con medio pueblo. Esa A-60, increíble. Eso fue, repito, en la frontera, por allá específicamente en Elías Piña. Miren, refuerzan la vigilancia en la frontera dominico haitiano tras justamente el conflicto acontecido este fin de semana y que dejó como saldo hasta el momento estos enfrentamientos entre haitianos y militares, un muerto y varios heridos. Así que la Armada Dominicana ha tomado la decisión de reforzar la frontera dominico-haitiana debido a la situación y lo que aconteció este eh, fin de semana. Ahí está. Entrando ya en el ámbito local, regional, vamos a ver. Una mujer nos denuncia, llegó hasta Telenor. Ahí está denunciando que sus hijos la maltratan y le quitan el dinero a su abuelo. Caramba, escuchemos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 ese maltrato, esa injusticia que están haciendo conmigo y de una vez quieren llevarme para el hospital, que han sacado papel de loco, yo no sé, ellos son los que tienen que beber pastillas, ellos son porque están mal de la mente. Señores, ahí está, esta señora llegó hasta Telenor, caramba, ¿eh? Qué lamentable, qué pena esa situación de esa señora que denuncia esta acción por parte de sus hijos. Miren, la Universidad nordestana Católica Nordestana gradúa a 312 nuevos profesionales. Ahí está la actividad realizada este fin de semana en el salón, mejor dicho, en la cancha, en el polideportivo de esa alta casa de estudio aquí en San Francisco de Macorís. 312 nuevos profesionales. Felicidades. Escuchemos al rector Fausto Ramón Mejía Vallejo. Adelante. Juran ustedes ante Dios y la sociedad, ser fieles a la verdad, servir a los demás sin esperar ser servidos, respetar los derechos ciudadanos y cumplir a cabalidad con sus deberes profesionales. Si así lo hiciesen, Dios y la patria les premiarán. En caso contrario, responderán ante ellos. Queridos graduandos y graduandas, en este momento les autorizamos el cambio de borla. Ahí está la actividad, repito, la graduación realizada en el Polideportivo de la Universidad Católica Nordestana, 312 nuevos profesionales. A propósito de esta graduación, nosotros les cuestionamos a algunos de esos nuevos profesionales aquí en San Francisco de Macorís, sus expectativas sobre las carreras de las cuales ellos han optado, eh, ¿verdad?, cursar, estudiar. Escuchemos entonces a alguno de ellos. Adelante. Maricé, contabilidad. Seguir adelante mis estudios. Administración de empresas.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 Bueno, seguí capacitándome y hiceme un buen profesional. <risa> ¿Qué tenés el <¿Katerin> graduado. <risa> Contabilidad. <risa> bueno, yo personalmente quiero hacer una maestría afuera y quiero llegar a trabajar en el Banco Central. Muchas expectativas, qué importante, ¿eh? qué bueno es trazarse meta. Seguir hacia adelante, como decían muchos de ellos. Este es apenas el comienzo ¿eh? para seguir eh, cultivando el éxito, sembrando mucho más en sus estudios. ¡Qué bien! Miren, eh, juez lamenta conflicto entre el Procurador General y la jueza Miriam Germán. Le cuestionamos al magistrado Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte, sobre el conflicto entre ambos y qué nos dice...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 una salida que satisfaga las la necesidad que el pueblo tiene de una explicación frente a esa situación. Eso es lo que esperamos. está Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte, señores. Ya escuchamos hace un momentito al director ejecutivo, gerente de Agrodosa, el ingeniero eh, Luis Changuela, donde verdad hablaba sobre esa situación. Y Luis Changuela decía... Nos decía también que hasta el momento no representa la sequía actual significativamente, no representa, no está, bueno, no está, ¿verdad?, eh, eh, eh, luchando, o mejor dicho, afectando a la provincia de Duarte, nos decía hace un momentito Luis Llanguela. Miren, y Eren joven, apuñalada en el sector Los Chiripos. Se trata de Walter Antonio Cáceres, herido de tres puñaladas. En los chiripos por un hombre según él identificado como Juan Andrés Reis, Reynoso Mejor conocido como Chu Escuchemos lesionado, adelante no tenía una pequeña discusióncita, él y yo Y ya yo había soltado eso, usted sabe Ya yo no estaba en problema con él Y habíamos echado un ramo en la casa Y yo lo iba a tirar para el solar Y ese me aplastó Y, y cuando yo quise voltear para adelante Aquí se venía a mirar y ahí me había agarrado por aquí, me dio tres puñaladas y me tuve que sacar la vida. ¿Quién es él? Juan, Juan Andrés Juan Reynoso de, de, de la Cruz, Aliachu. Yo le pido a las autoridades que hagan su trabajo, que cuando lo agarren le den su cárcel que tiene que merecer, porque no, no fue un pollito, con una persona, no se entiende. Y me tuve que matar. Ahí están las declaraciones del lesionado, tres estocadas señores, increíble cómo quedó ese joven. Denuncian mal olor de aguas residuales en contenes de la calle Las Palmas, aquí en San Francisco de Macorís, señores. Terrible es estar por ahí, terrible es caminar por esa acera en la calle Las Palmas. Así que vamos a ver lo que nos dicen algunos de los moradores en esa zona. Adelante. Dios mío, tenemos a nuestros niños que se están enfermando con esta agua apoyada, aposada toda en el Y Lleve, lleve mucho. Eso tiene un mal olor, que nadie lo aguanta. Que hagan algo porque esos mal olores tan fuertes y uno no soporta ese olor en la calle. Soportable esas aguas. Soportables esas aguas. Eso es un agua que eso deben de limpiarlo, porque eso es un agua que no hay compasión con los compañeros, con las demás personas. Quiere mucho, ¿eh? Quiere mucho. ¿Cómo ¿no? que sí, Es ¿de? demasiado y es, esa agua. Que hagan algo porque esto le molesta a, a, a las personas que viven por aquí. Y es un deber de que esto se le limpie para que se le organice, para que ellos se sientan feliz. ¿Quiere, ¿verdad? Ah, claro, sí, mucho. Bueno, señores, ahí está. Eso es en la calle Las Palmas. Increíble. Así que las autoridades competentes deben de prestarle atención a esa situación que afecta el medio ambiente en nuestro municipio de San Francisco. Miren, en un acto realizado en uno de los salones de acto, valga la redundancia, de la ciudad ganadera, en el día de ayer, el presidente del PLD en el municipio de la provincia de Duarte, Emanuel Trinidad, dio a conocer sus aspiraciones a... O, su precandidatura, ¿verdad?, a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Emmanuel Lanzada, eh, ahí está oficialmente su precandidatura. Escuchemos a Emmanuel Trinidad. Adelante. En el momento en que Manuel Trinidad decía algunas de las, de las cosas que haría de llegar a ser alcalde de aquí de San Francisco de Macorís Ahí está cuando fue felicitado por sus seguidores en ese acto aquí en San Francisco de Macorís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 Bendiciones, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana temprano. ¿eh? Es todo por el momento. Hermanos del Alma, Fulvio, Francis, así que ya Raquel llegó. Gracias. Salúdenme, le ha sido De un la... gran placer compartir con ustedes el Igualmente, serguilita. gracias a ti, Vlad, por las noticias. Gracias. Bye, Blady. Muchas gracias, Vlad. Feliz día hoy. Vamos a darle la. La bienvenida a Raquel que se integra en este CEP. Buenos días, Raquel. Buenos días, Francis. ¿Cómo estás? Bien. Buenos Dios días, Fulvio. Buenos días, Vladimir. Buenos días a todos los que están aquí eh, conectados con nosotros como de costumbre por el Canal 10 y a través de la Internet. Hoy es Día de San Cirilo de Jerusalén según la Iglesia Católica, 18 de marzo. Bueno, en el ámbito internacional, Vladimir colocaba una información, una noticia sumamente interesante y es esta marcha protesta que realizaron los estudiantes de todo el mundo, oigan bien, de Sydney a Copenhague, de Londres a, a Berlín, de Roma a Hong Kong, de Madrid a Barcelona, aquí en República Dominicana, aquí cerquita de nosotros, Salcedo marchó también los estudiantes del Liceo Científico Miguel Canela Lázaro. Pero también se sumaron a ellos La Terrenas, Cabarete, Samaná, Santiago, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, o sea que República Dominicana no se quedó afuera, fue motorizado por el Liceo Científico de la provincia de Hermanas Mirabal, Miguel Canela Lázaro. ¿Por qué la importancia de esta protesta en el Día Mundial de la Lucha Estudiantil contra el Cambio Climático? Si pueden ponernos unas imágenes que he mandado por favor al WhatsApp para proyectar también la participación de nuestros estudiantes de Hermanas Mirabal, más de mil estudiantes. Se lanzaron a las calles a caminar el pasado día 15 para protestar contra estos, el cambio climático y los efectos que lograrán. Ellos emitieron un documento, por favor, las imágenes que están en el WhatsApp, emitieron un documento que hicieron llegar a través del diputado Fick Rizé Camilo, a la Cámara de Diputados. Era esa la intención de hacerles saber la situación de cómo está el clima en, en el mundo y en nuestro país. Ellos hicieron esta convocatoria por la que se sumaron esas otras provincias que les mencioné. Marcharon desde el Liceo Científico en Villatapia hasta el Parque Duarte en Salcedo. Los jóvenes se sumaron además a esa escuela de ojo de agua del Liceo Emiliano Tejera, María Josefa Goma. Gómez y Villamaro, entre otras, además de instituciones de servicio de la provincia como la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, la ADP, las cooperativas, diferentes cooperativas. Y en tarima proclamaron la necesidad que, de tomar acción rápido, sobre todo detallaron las peticiones al gobierno dominicano y se juramentaron estudiantes que forman tres organizaciones ecologistas en los tres municipios de la provincia. Sonaron las palabras fuertemente de Lorena Guzmán, la presidente del Consejo Estudiantil del Liceo Científico, y le cito para cerrar, nosotros somos el futuro, pero el futuro de una sociedad muerta, si no se realiza un cambio ahora. Eso iba a decir Así es que, que enhorabuena, un poco tarde felicidades Punta Catalina, que se integren a luchar en, Punta esta, en esta protesta. ha generado que el gobierno dominicano, cuando se debió de firmar el Acuerdo de París, dejara vencer el plazo, el pasado año. Ay, y es eso. porque tenía ya en sus en su realizaciones como una propuesta de solución de energía en el país que la necesitamos es una lucha mundial eh, y todos se han sumado y están pidiendo eh, a las otras naciones que hayan legislaciones ambientales una mayor, o más, más rigurosidad Raquel, sí, pero no podemos cosa, perder las esperanzas, pero debemos algo, animarles a luchar a todos decirte, y los estudiantes es hacen una buena labor que la sociedad no solamente se vea lo bonito de Salcedo y que estamos participando participando, participando cuando aquí la política genera las soluciones posibles que tenemos con Punta Catalina generó que el presidente no pudiera firmar, o no que no pudiera, no quiso firmar, o no lo hizo. Pero eso no es culpa de los estudiantes. Pero sí. perdón, pero no estoy criticando a los ah, estudiantes, bueno. Raquel. Tiene que saber en el contexto de que la lucha, para que tenga efectividad, tiene que existir una conexión con el orden estructural, político y de, y de administración del Estado. En el país no, estamos haciendo marcha, en Francia, en esto. Aquí, Punta Catalina, generará todo el porcentaje que usted pueda imaginar para sostener un estado en situación de invernadero, porque lo que produce posterior para conseguir energía es tres veces, tres veces la cantidad de de, del carbón que va a usar y después no tendremos salida ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Samaná? Cuando trajeron el, el, la ceniza, la el sol, ceniza el de, la, boca, de la planta de, de, de Puerto, Puerto Rico. Rico. Que indemnizaron a esa parte por dos millones de dólares. Porque encontraron culpable a esa empresa, pero peor aún que aquí no se juzgó a nadie. Bueno, mire, el cambio climático no es un relajo, es un asunto demasiado serio. Y lo que dijo eh, esa señorita en su discurso es sumamente importante. Esta, tiene todas las razones. Esta, esta generación ha sido irresponsable con las generaciones venideras. Irresponsable en materia de cambio climático. Tenemos catalina mismo, que nos va a arropar completo. Ahora y mismo, va a solucionar la parte de, de energética que nos va a costar, o lo que nos está costando, más de 3 mil millones. Ahora mismo, la temperatura del océano Atlántico han aumentado a un grado, grado y medio, y produce. Una falta de humedad en el aire y los vientos alis entonces arrastran y se van hacia el Pacífico. Y aquí nos quedamos entonces con sequía, que es el efecto del fenómeno del niño en esta parte del hemisferio, aquí. Esa sequía prolongada y provocado por el calentamiento global. Un asunto demasiado serio. Así que les animamos a los estudiantes a seguir luchando, a seguir marchando, a seguir elaborando documentos Bien. para mandárselo al gobierno para que su voz... Se ha escuchado, ánimo En otro orden, varios heridos Y un muerto Durante el en Enfrentamiento en la frontera Entre haitianos y militares dominicanos Lo que vimos ahí Es una especie de muestra De ensayo De lo poco que puede suceder Por la irresponsabilidad del gobierno Actual Porque Balaguer dijo, claro, lo que entendía era un despropósito cuando pretendían que la frontera dominicana fuera un centro de refugiados, porque siempre han intentado convertirnos a nosotros en una isla de refugiados, sobre todo sectores poderosos, que asusan para que sea una sola isla, es decir, que no hayan dos naciones, sino que República Dominicana cargue con el drama humano que es Haití. Allá no hay forma de recuperación porque la misma clase internacional que ha, que ha devastado esa zona lo ha dejado a su suerte y no ha dejado a nosotros la responsabilidad de protegernos a nosotros y también de, pro de proseguir la vida de los haitianos en Haití. Y eso es imposible. Esto que le sirva a los a los neo, eh, a los que dicen ser humanistas si de esa forma se puede tener nación, sociedad cuando nosotros no tenemos los mecanismos ni los recursos para contener el mismo número o más de ciudadanos mal pasando en Haití y que República Dominicana que ya lleva una carga muy importante y ha sido solidario lo siga cargando bueno. espero en Dios que eso se pueda corregir que el gobierno sepa controlar y no se convierta en un problema humano, político y militar en esa zona, porque ahí sí tendremos lágrimas de sangre. Bueno, por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís, la Universidad Nordestana, graduó 312 nuevos profesionales. En la entrevista que nosotros vimos que le hacía el reportero a... Eh, y nuestro redactor de noticias, Vladimir, a, a los estudiantes pudimos observar y escuchar las carreras tradicionales, contabilidad, administración, derecho, contabilidad, administración, derecho. Y yo me pregunto, ¿cuándo nuestras universidades harán suya las carreras que se necesitan en este nuevo tiempo, que hacen falta? Todas se necesitan y estas también hacen falta, pero aquellas que encauzan nuestra nación como un plan de nación de desarrollo en estos nuevos tiempos, esas carreras que se están ahora mismo demandando en toda parte del mundo. Pero bien, enhorabuena a esta graduación de 312 nuevos profesionales y ojalá, que ellos se puedan insertar en el tren productivo y otros prepararse mejor en otros eh, adelantos, como ya decía eh, parte de los estudiantes entrevistados o de los profesionales entrevistados. Bueno, ahí felicitar al pastor Josué Tinío, ahí lo vimos en el bloque, si nos lo pueden poner sería un éxito. Esa información de la graduación de la Universidad Católica Nordestana. El pastor José, José Tineo, ustedes saben que ha venido pasando por una situación de salud muy delicada con cáncer y varias operaciones. Y gracias a Dios pudo ver culminar este proceso de profesionalizarse le duró mucho tiempo por esa misma situación de salud, pero logró su meta, un ejemplo verdadero del coraje de triunfar, así como él escribió su obra, su libro que ha puesto y que a circulación ya hace un tiempo, así que enhorabuena felicidades, ejemplo de constancia eh, enhorabuena un abrazo bien grande eh, desde aquí mira, a él, y eh, a su esposa, and, a toda la familia igualmente, para, nos, nos unimos a esas, fel, esas felicitaciones y que siga avanzando eh, la señora que denunció que sus hijos, ella perdió el control de sus hijos y ciertamente son un problema para ella y su familia. Ya en República Dominicana hace tiempo que debió de existir el órgano dispuesto para definir el derecho de familia en la República Dominicana consagrado en la Constitución y es el órgano que debe de regular las relaciones de familias eh, entre sí y el Estado, y el Estado con ellos. Pero vale la pena que violencia intrafamiliar, alguien ayude a esta señora y ponga en condiciones de, de verificar si esos muchachos están en la edad eh, de adolescentes o son adultos, para que corrijan eso, porque eso es de muy mal gusto y eso es parte del trabajo que debe hacer la autoridad para que ayuden a esta señora en procura de reducir el daño que le están causando tanto a ella como a su padre, a sus abuelos, estos muchachos que socialmente parece ser tienen problemas o dificultad de comportamiento. Bien, Clínica Doctor Vargas, ahí les ofrecemos todas las atenciones de odontología general, limpieza dental, Clínica Doctor Vargas corrección de caries, tratamiento de canales, tracciones dentales, aceptamos todos los seguros y en el seguro contributivo las damas no van a pagar diferencia en este mes de marzo. Contamos también con la doctora Diana Vargas, cirujana, bucomacilofacial, en el Centro Médico Materno Infantil y también en Salcedo, clínica Doctor Vargas. Teléfono 809-290-7383 y 829-761616. Clínica Doctor Vargas. Bueno, y les recuerdo que LIR Comercial les recuerda a ustedes que uno de los espacios más importantes es la sala y que la utilizamos para todo, para comer, ver televisión, descansar, la juntadera, para estar haciendo nada. Por eso es importante tener su propia sala. Aprovecha en L.I.R. Comercial desde el 12 al 25 de marzo, la semana de la sala. Muchas ofertas en todo lo que necesitas para tener tu propia sala. Esa la que te gusta. Visita todas las tiendas de L.I.R. Comercial en todo el país y cambia esa sala por tu sala. Del 12 al 25 de marzo, busca tu sala en L.I.R. Comercial. Nos vamos a la pausa. Retornamos con más aquí en D.M. Hola, soy Luis Almonte del Club Pedaleo San Francisco y te invito a que te sumes a la Semana Saludable del 18 al 24 de marzo. La salud depende de ti. ¿Ya tienes tus nuevos vasos coleccionables de Coca-Cola? Ve a los colmados participantes y por la compra de una botella 1.25 litros retornable más 25 pesos, recibe uno de los cuatro vasos de los puntos icónicos del país. Participan Coca-Cola, Sprite, Country Club y Fanta. Coleccionalos juntos. Llegó la temporada más cremosa y más sabrosa del año. Una temporada para compartir. Dame de la tuya, toma de la mía. Que habichuela con dulce tan encendida. Dame de la tuya, toma de la mía, dame de la tuya, toma de la mía, dame de la tuya, tuya. Llegó la temporada de las habichuelas con dulce Carnation. La temporada para compartir las habichuelas con dulces más cremosas y más sabrosas. ¿Y tú? ¿Con quién vas a compartir hoy? Dulce Carnation tan encendida. No es lo mismo sin Carnation. La atención primaria, solución de presente y futuro. Después de 17 años de estar en vigencia la ley de seguridad social, la atención primaria es una necesidad, no puede esperar más, es una situación necesaria. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Cizarril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 ¿Todavía no ha cambiado tus lentes? La óptica máxima visión declara marzo, mes de la vista y las ofertas. Cristales monofocal, más montura. Un año de garantía, 850 pesos. bifocales invisibles y flacto más la montura que elijas en vitrina, 1.200 pesitos. Progresivos normal, antes, 2.800 pesos. Por este mes de marzo, 1.050 pesitos, más la montura que elijas. Progresivos transición. Policarbonato, antireflejos Antes, 6800 pesos, ahora, 4400 pesitos Descuento real, no cuento Porque en este mes de marzo nadie en San Francisco se quedará sin sus lentes Visítanos en la calle Castillo Esquina de la Cruz, frente al gran porvenir San Francisco de Macorís Óptica Máxima Visión Muchas gracias. Nos encontramos directamente en la Oficina Regional de Salud Pública en lo que será el inicio de la Semana Saludable. Diversas, diversas personalidades de distintas organizaciones se han dado cita en lo que será esta Semana Saludable, auspiciada por nuestra compañía Telenor. Desde, como pueden observar, en estos precisos momentos se están dando cita ya las distintas personalidades de esta ciudad del Jaya para el inicio de la semana saludable donde hemos preparado para ustedes una gama de actividades incluyendo desde una guía saludable hasta las actividades que estaremos realizando en toda esta semana saludable destacar que el próximo domingo estaremos realizando lo que será nuestra gran marcha donde estaremos realizando caminata, recorrido de bicicleta y diversas actividades recreativas. También destacar que estaremos entregando lo que es la guía saludable para que las personas puedan alimentarse, de, eh, adquirir alimentos saludables y de esta manera obtener una mejor salud. Es todo lo que tenemos eh, por el momento. Retornamos con ustedes a los estudios. Gracias. Era Arismendi la Antigua, reportando desde la Dirección Regional de. De servicio de Servicio de Salud de acá de San Francisco de Macorís En unos instantes, ustedes ya vieron que están los aprestos Está todo listo para casi comenzar este lanzamiento oficial de la semana saludable Sobre todo que tiene una semana con diferentes actividades importantes Que vamos a compartir en lo adelante Vamos bueno, a permitir que la doña pase por sí. con el cafecito Mientras ya Felicia, nos trae el café, eh, quiero dar una, eh, una denuncia Que nos envían de la urbanización Caperusa. Es el presidente Héctor eh, Fría de la urbanización Caperuza. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Presidente de la Junta de Vecinos. Próximo a la calle Paul, Pensi Harris de la urbanización Fortuna, seis casas antes del parquecito están atracando en motores específicamente entre las 2 y las 5 o 6 de la tarde. De una a 2 y de 5 a 6. Tienen horario, señores y son las damas, las señoras de servicios de las casas de esa zona, que al salir de sus trabajos, son atracadas. Le pedimos al general Olivense, a los servicios de persecución, al DICAN, que pongan atención a estas urbanizaciones, que no la dejen a la suerte, que van más de 10 atracos. Distinto a lo que dijo nuestro amigo Livense el otro día, pero se refería obviamente al tema de la universidad. Aquí hay que ponerle atención a eso. Esta es una denuncia que están haciendo la Junta de Vecinos de Caperuza. Ya saben. Bueno, seguimos en el WhatsApp, nos escribe nuestros amables televidentes y Belice de Pantaleón desde Salcedo, nos saluda, nos pregunta cómo estamos, estamos bien por la gracia de Dios, esperamos que usted también lo esté. María del Carmen Tejada escribe, manda la foto, ella también se vistió el fin de semana de licenciatura, eh, nos dicen que a ver, bueno, pero fue así, en alta gerencia, Magister, enhorabuena, felicidades, felicidades María del Carmen Tejada, Dice ella que se envistió el pasado eh, sábado. Enhorabuena. Felicidades. Que sigan los éxitos. Ramón Molina de los Rieles manda esta foto publicidad. A quienes están publicitando a Juan Bosch. Sí. Eh, dice que Dios nos bendiga. En el día de ayer comenzamos a trillar un, nuevos rumbos de organizar todos los sectores y desde ahí crear la plataforma de trabajos para tener una ciudad segura. Dice que Juan Bosch. quieren que sea el alcalde. Radamés Borques de La Romana escribe, dice: Buen día, que hay de cierto que el gobernador iba a entregar el, los apartamentos para los magnificados de de lo, del barrio Azul. No ¿Y tenemos y esa información, ahí no se ha construido apartamento, lo que se estuvo fue dónde? haciendo casitos y reparando. Y en el mismo, sitio, el mismo pero no apartamentos. Todo, eso es un rumor, todavía no, no es cierto, mi querido Radamés. Kile Polanco escribe, manda una postal de Feliz Lunes para usted también. Miriam Cordero escribe, dice, es para que me feliciten a mi abuela que hoy cumple 90 años. Enhorabuena. Mirenla ahí ella, tranquilita. Qué bendición llegar a esa edad. Ya quisiera yo, doña. Qué, qué bueno, felicidades de parte de toda su familia. La señora Gabriela Jaques. Cariñosamente, doña Rosa, así que felicidades. No venga tu lulú, bueno, es súper fácil. Bueno, escribe el número que termina 0482, les recordamos a nuestros amables televidentes que no podemos tomar llamadas del WhatsApp, nos pueden llamar al teléfono normal, el 809-725-0505, en el WhatsApp solo para imágenes, textos y con mucho gusto la compartimos. Nos escribe, dice que buenos días y saludos a los tres, con todo mi respeto a los tres, se ve muy feo la falta de profesionalismo, interrumpir las ideas o comentarios de uno de ustedes, pasó con la interrupción a la dama, a Francis, discúlpeme por mi observación, Ahí está su opinión en el libre Juego de la democracia. No ahí problema. está su opinión interesante. Creo que tú habías terminado. Lo único que no, fue no había con... terminado, pero no hay problema. Yo, ah, soy, pues yo sí. soy, muy impaciente. Hay un contacto. Muy, Buenos días. Eh, sumamente democrático. Buenos días. Sí, buen día. buen día, buen día. ¿Cómo, ¿cómo están bien, muy explicamos. bien y usted. Estamos llamando para eh, Freddy, a Freddy, a Francis Es eh, que te habla en el número uno. ¿Cómo? ¿Quién te habla? Francia es el medio número uno. Ok, medio. Sí, sí, sí. La señora que fue ahorita a Francia allá, eh, yo soy cuñado de ella. Ok. ¿Qué pasa? Esa mujer tiene un problema. Ella, ella tiene un problema. ¿Qué dice? Dice que los hijos hacen daño y que los hijos tratan de, de llevar al hospital a ella para, para que le pongan una intención para que le su mejor salud entonces ellos, la, ella tiene ella tiene cuatro hijos, una trabaja en el día de hoy, otra trabaja en la mujer, otra trabaja, otra llega todo a casa Entonces, ya. ¿qué sucede? No es que ella tiene hijos que son malos, todos los hijos de ella son buenos, entonces ella tiene un problema, que ella, ella tiene el papá de ella que le da una pensión, y ella va a tener que una pensión, pero entonces, ella dice, ...que los hijos que le quitan el dinero y es mentira, allá nada más que puede retirar el dinero, pues ella, nadie más puede retirarlo... ...entonces ella dice que le quita su dinero es mentira, pero no, no, ellos la ayudan a ella, es eh, Francia. Qué bueno que nos aclare porque desconocíamos, estaba pidiendo a, a las instituciones que pueden ayudar... Luego, no, no, no. ...de luego que hay una denuncia de este tipo para que se haga de la forma más adecuada, no porque nosotros no podríamos directamente involucrarnos, sino no, hacer, no, claro, hacer la claro. observación, y qué bueno que si tú eres allegado, familiar, cuñado, es cuñado, el cuñado. El cuñado eh, nos explicará eso, pero de todas maneras deben buscar ayuda familia, eh, profesional para que la familia pueda coayuvar a que ella pueda ir a su centro de salud y la puedan atender de una forma adecuada. Para han que buscado, no haya enfrentamiento. Francia, han buscado por el sitio. Yo la quiero muchísimo. Ella es buena, Francia. Ya. Ella es buena persona. Pero quiere hacer problemas hacer el control mental. Ya. Bueno, claro, gracias, Francia. Mello, por la explicación. Muchísimas sí. gracias. Recordarle que hoy iniciamos la Semana Saludable. Telenor te invita a esta Semana Saludable. Y el domingo, 24, la Carrera Triway. Caminata de 4 kilómetros, carrera de 8, 14 bicicletas, todos convergiendo al club mayorista, donde habrá eh, danza, zumba, eh, bailes, premios, de todo. Y en esta Semana Saludable, usted se integra y va llevando la dieta todos los días para que pueda tener resultados. Esta plantilla, esta guía se estará distribuyendo en todo San Francisco de Macorís y la puede conseguir aquí en Telenor. Bueno, sí, en breves ese instante vamos a hacer conexión directa sobre todo donde va a ocurrir el lanzamiento de esta gran semana, pero le adelantamos que para el día de hoy lunes a las 9 de la mañana se realizará un operativo de entrega de guías nutricionales en diversos puntos de San Francisco. A las 12 del mediodía la doctora Diana Paulino estará en el programa conversando con Emilde, acá en este mismo canal, hablando del tema alimentación saludable. 5.30 de la tarde un operativo de entrega de guías nutricionales en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte, más tarde, a las 6.30, clases grupales de aeróbicos y zumba en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte. Para mañana, 8 de la mañana, participación de Nasut Ukataki, coordinadora de desarrollo comunitaria voluntaria de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, en el acá Estará aquí en el programa de mañana con el tema hábitos de vida saludables en la cultura japonesa. El mismo día mañana, 3 de la tarde, la conferencia sobre alimentación saludable, Salón de Actos de la UAS Recinto San Francisco, será impartida por el doctor Cristian Muñoz, nutriólogo clínico. Cerramos con clases grupales a las 6. En el parquecito José Francisco Peña Gómez, aquí frente a Telenor. Y a las 7.30, la participación del doctor Luis F. Bloise, diabetólogo, en el programa Tocando el Fondo. Hablará de alimentación para diabéticos. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos usted. buen días. Aquí peleando porque no me querían coger el teléfono, pero gracias. Oigan. Este, Francis Fulvio, yo quiero que ustedes me ayuden. Aquí en el centro de, comunal que se comenzó a, a construir, en el Ensanche Duarte, al principio siempre teníamos problemas. Y el ingeniero que, la, que tenía la construcción, él le dio un infarto y murió. ¡Anda! El, sí, ¿no? Entonces ahora lo llenaron de mata, de plátano. Los plátanos están más grandes que el techo. Y yo fui, Fulvio es testigo, que yo fui allá... Y, y no encontré a nadie lo que una persona de ella me dijo me voy a reservar el nombre dije que terminara que de cosechar los plátanos y me los comiera y le, le llevaron una parte y Muy buena. sinceramente vengan con las cámaras esos plátanos van a dañar la construcción y oí decir que, que como que no había dinero para terminarla yo creo que debe de haber seguimiento claro. en el ayuntamiento así porque, que ayúdenme porque... ustedes dos Claro que sí. Eso es una obra que ya está consignada y si ya hubo emisión de un primer pago, el ayuntamiento, me imagino, y en el presupuesto de ese año, como en el presupuesto de este año, debe estar consignado esos fondos. Obras públicas del ayuntamiento, más el alcalde que tiene que velar por, el buen, por la buena inversión, es el principal, debe ser el principal interesado de darle seguimiento a una obra ya iniciada, porque... Es más doloroso perder lo que ya se ha establecido ahí como inversión y no concluirla. Yo diría que es un doble gasto, incluso ya hoy los materiales deben de tener un mayor costo. alcalde o, lo, o los colaboradores deben ayudar un poquito más, que inversiones del ayuntamiento no se pierdan por dejadez. Ya pasó un evento, lamentamos la, la, el deceso del ingeniero pero debe haber continuidad porque es una institución pública y es dinero público. Bueno, gracias a la persona que nos escribe del número 1972, manda esta foto a postar de post tarde. Buenos Días, muchísimas gracias. José Taveras de la Urbanización. Cordero Tejada manda esta imagen de un poste de luz en condiciones muy pésimas, dice que es en la parada Atenares de acá de San Francisco Atenares, está este poste de luz que se puede caer, Libertad con Luperón, si nos lo presentan por favor en el WhatsApp para irnos a la pausa, las condiciones de cómo se encuentra el poste de luz, este es el último mensaje que acaba de entrar a nombre de José Taveras de la urbanización Cordero Tejada según está registrado en nuestro club de WhatsApp. Nos tenemos que ir a una breve pausa, ahí está, ahí está el póster, mírenlo ahí. Es una, un neumático que lo tiene sosteniendo, porque sí, este sería claro. el colmo, Dios santo, está prácticamente en el suelo. Van a esperar que ocurra una desgracia para ya luego la base tomar se la rompió medida. Y sí. Se apoyó en el pavimento. Una locura. Así que a solucionar esto rapidito. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en la mañana. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Recuerde que en breves instantes hacemos conexión con el Servicio Regional de Salud. Desde ahí pues estará presentando la Semana Saludable con el respaldo del director eh, regional, el doctor Ángel Federico Garabó. También por supuesto la, nuestra empresa Teleonor Don Julio Vargas, ya lo vimos que está presente ahí. La doctora Diana Paulino que es la nutrióloga encargada y asesora del ámbito nutricional de esta Semana Saludable. La Antigua, productor de este programa e ideólogo de la Semana Saludable y también con el respaldo de la dirección del Ministerio de Deportes a través de Wilken Brito. Así que enhorabuena. También decirle Raquel que la programación sigue el miércoles uh -huh. a las 8 de la mañana. Estará con nosotros aquí en el Café Caliente la doctora Keila de la Cruz, nutrióloga. Con ella vamos a hablar de importancia de alimentación saludable. A las 6 de la tarde. Clases grupales de aeróbicos y zumba en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte. Y por, y por último, el miércoles a las 7, vamos a tener al doctor Juli Cordero Flete, cardiólogo. Él le estará hablando en Tocando el Fondo. ¿Cómo no? Pues ya está listo Arismendi la antigua reportero que está desde el Servicio Regional de Salud y que nos va a presentar entonces, ya a dar inicio. Eh, este lanzamiento oficial. Buenos días, Arismendi. Adelante. Gracias. Nueva vez retornamos a, con ustedes para mostrarle ya lo que es el inicio formal de esta Semana Saludable, donde se han, prepara, se han preparado varias instituciones, tanto eh, la Regional de Salud Pública, como el Ministerio de Deporte y, nuestra, y la empresa Telenor para darle inicio formal a esta semana saludable que tendremos una playa de actividades, entre ellas caminata, guías, eh, guías de alimentos saludables y un sinnúmero de cosas que hemos preparado para ustedes. Vamos a iniciar formalmente este acto, esta transmisión en vivo por el canal 10 de Telenor. Muchas gracias, buenos días. Saludable buenos días. ¿Te buenos, días? buenos días. Buenos días. El coro está afinado. Me muchísimo. Mire, una semana saludable es algo que debería celebrarse dos semanas. Realmente seres saludables en todo momento. A nombre de la mesa principal de Telenor y de los organizadores de esta institución. Sean bienvenidos, y qué bueno que Telenor multiplica esto para el público, cuestión de que muchas más personas puedan empoderarse de este proyecto. En la mesa principal a mi izquierda está el doctor Ángel Federico Garabó, director Morel, director Servicio Regional de Salud Nordeste, señor Julio Vargas, presidente Telenor, Reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, vicerector ejecutivo UCNE, Diana Paulino, doctora Diana Paulino, nutrióloga clínica y asesora en nutrición de Semana Saludable, Yerjan Antigua, ideólogo y coordinador de Semana Saludable, Wilgen Brito, director, Ministerio de Deportes, Provincia Duarte, licenciado Eugenio Vargas, vicepresidente ejecutivo Telenor, licenciado Fermín Sánchez, gerente administrativo Servicio Nacional de Salud, y qué bueno que todos están en salud porque muchas veces hay actividades de este, usted ve los gordotes ahí. No que los gordos no estén en salud, pero bueno, es mejor así, slim, slim. Vamos a las palabras de bienvenida, licenciado Julio Vargas, presidente de Telenor, empresa promotora Ana Saludable. Muy buenos días distinguidos compañeros de la mesa de honor, encabezada por el doctor Ángel Federico Garbó, director regional de salud, nuestro vicerrector de la Universidad Católica Nordestana UCNE, el padre Isaac García, y el ideólogo de este proyecto preciosísimo, que es Semana Saludable Yerjan la Antigua y con ellos tres a la mesa que está presidiendo esta preciosa actividad. Para nosotros a título personal y como empresa es un alto honor y una gran satisfacción que podamos poder presentar en este precioso día algo que debe ser el toque diferencial en lo que cotidianamente hacemos se pudiera pensar que Semana Saludable está dirigida, está creada por alguien que tenga que ver con nutrición, con salud, con la parte médica y resulta que es por un joven dedicado a la televisión y estudiante de derecho que ha tenido la visión de crear un concepto de un estilo de vida diferente y de crear una Semana Saludable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 de que podamos tener una vida mejor, una vida más saludable y menos contaminada. Gracias a la Regional de Salud por aperturarnos y darnos su casa para dar inicio a esta semana saludable, que esperamos que pueda constituirse a través del tiempo, en no solamente una semana, sino un año saludable, que San Francisco tenga esta preciosa iniciativa, que podamos en el devenir del tiempo hacerla, y que la República Dominicana pueda hacer la suya esta semana saludable muchísimas gracias, bendecido día para todos y disfrutemos el inicio de una semana y de un estilo de vida diferente muchas gracias las gracias a usted señor Julio Vargas ya le hice un desafío al doctor Garabó para la caminata, le voy a, le voy a regalar una esquina bendición de la semana saludable reverendo padre doctor Isaac García de la cruz sacerdote sé que está comprometido con esta actividad porque ya el apóstol dijo amado yo deseo que tú seas prosperado en todo y eso incluye la salud así es, muchísimas gracias qué bueno que estamos aquí qué buena esta iniciativa entonces tenemos que darle gracias a Dios nos ponemos de pie por favor y vamos a proceder a orar para que sea el Señor quien conduzca esta semana, que de hecho ya se nos da una pequeña programación para que la podamos vivir con alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por cada uno de los que nos permites vivir, convivir y compartir en el día a día. Y también te damos gracias porque tú eres la vida y de este modo nos invita a cuidarla. Nos ha dado en la naturaleza todos los elementos propicios para que seamos también contigo generadores de vida y que la cuidemos. Por eso la salud es tan importante, Señor. Y también te damos gracias por todos los que se dedican a orientarnos y a cuidarnos por Yerjan, que el Señor que tú le has inspirado a convocarnos a esta actividad y las instituciones involucradas, por todos los que nos estarán acompañando en esta semana y los propósitos que tenemos también de vivirla a plenitud. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, ayúdanos a defender la vida, a cuidarla y cuidándonos nosotros mismos estaremos también cuidándote a ti y tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos a comprometernos con esta semana saludable y a vivirla intensamente. Tú que eres Dios y vives y reinas en medio de nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades vamos a continuar con el desarrollo de esta actividad presentación génesis, contenido y objetivos de la semana saludable desde el cercado donde se dan los mejores aguacates y el ya la antigua con ustedes buenos días distinguidos miembros de la mesa principal invitados todos señores miembros de la prensa semana saludable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 de vida, hábitos y estilos saludables, tanto en su alimentación, así como también con eh, la realización de ejercicios de manera constante. Esta campaña que busca realmente cambiar un, un estilo de vida, no solamente en San Francisco de Macorís, sino también en la región y en todo el país. Y debo agradecer... El apoyo incondicional, primero de la doctora Diana Vargas, Diana Paulino, que fue la primera persona que nos escuchó con este proyecto ya hace dos años y nos regaló aquella primera guía nutricional totalmente saludable para ser entregada a la gente de manera gratuita. Y no por el valor del papel que hoy se está entregando, sino por el contenido y el valor de ese contenido de alimentación saludable que existe en esa guía. Así que a, a la doctora Diana Paulino, agradecer con todo el corazón el hecho de que haya escuchado esta propuesta desde el principio y que hoy aún se mantenga asesorándonos y dándonos ese apoyo. Al Servicio Regional de Salud Nordeste, a la cabeza del doctor Ángel Federico Garabot Morel, agradecer que nos estén extendiendo su mano y que se hayan involucrado como lo están haciendo con este proyecto tan importante que entendemos que ha de llegar a miles y miles de personas en todo el país. Gracias por permitirnos entrar a esta gran familia de servicios regionales de salud para llevar desde aquí el mensaje en favor de de todos los ciudadanos de este pueblo y de toda la región y el país así que doctor mi, mi abrazo y mi agradecimiento con todo el alma a Telenor la empresa madre que ha concebido este proyecto y es el tren en el cual nos hemos montado para llevar el mensaje a don Julio Vargas Eugenio Vargas gracias por la confianza ...de permitirnos utilizar esta gran plataforma televisiva y de medios digitales... ...para llegar a tanta gente con este mensaje positivo y de salud. Gracias por haber creído en este proyecto, que hoy ya es una gran realidad. Esperamos que siga así durante muchos años y esperemos que en los próximos años tengamos en San Francisco de Macorís una semana saludable donde podamos tener el país entero siguiendo todo lo que se hace desde este pueblo y que cambiemos hacia una imagen positiva la imagen de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y la región. A todos ustedes, los medios de comunicación, gracias por el apoyo y esperemos que esta semana saludable con todo el contenido de actividades que tiene sea de gran provecho. ...para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, Telenor, por esta transmisión. Palabras de motivación, doctor Ángel Federico Garabot... ...director, Servicio Regional de Salud Nordeste. Buenos días. Eh, buenos días a la mesa principal... Julio Vargas, Eugenio Vargas por Telenor, a, al padre Isaad y al representante de, del Ministerio de Deportes, Wilhelm Brito, que está aquí con ellos, a los demás miembros de esta mesa y a todos ustedes, los colaboradores de este Servicio Regional de Salud, donde hoy hacemos el lanzamiento oficial de esta semana saludable, semana de vida saludable, iniciativa como ya bien dijo eh, Julio eh, al inicio de un joven emprendedor como es Jan Lantigua. La Yo lo conozco más por Warner que por Jan. Así es que, eh, que fue el ideólogo de esta semana junto con Diana, que está aquí, la doctora Diana, nutrióloga, nutrióloga clínica, y que Telenor, como y sí, como teleoperadora del Nordeste y algo más, pues acogió este proyecto bien, a todos ustedes por pensar en el Servicio Regional de Salud. Acogimos la idea porque es parte de lo que nosotros promovemos, es parte de lo que hacemos en el día a día en la prestación de los servicios. Y como bien decían, no solamente veamos...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 que puede ser el año entero y que debe ser el año entero, es que el incremento de las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial, hace necesario que podamos promover semanas como esta, meses como este. Tiene el propósito de movilizar a todas las instituciones, incluyendo autoridades locales, el sector comercial el sector público y privado, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general, para destacar la importancia de asegurarse que la opción saludable sea la, más, la opción más fácil de tomar y de tal forma facilitar la adopción de estilos de vida saludables. Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo de cada individuo en su alimentación, del uso del tabaco, así como del desarrollo o no de actividades físicas, los riesgos de ocio en especial, el consumo de alcohol, drogas y otras actividades relacionadas y el riesgo ocupacional. Por eso, en una de las intervenciones de Warner decía, no es solamente la dieta, es el ejercicio, es el cambio de estilo. Es lo que los japoneses llaman el kaizen, que es estilos de vidas saludables. Esta iniciativa puede involucrar a diferentes actores, y de hecho están involucrados, la empresa privada, representada por Telenor, empresa pública, como es el Ministerio de, de Deportes, empresas comerciales y esta empresa de salud. Porque ¿qué es lo que vendemos nosotros como Servicio Nacional de Salud y como Servicio Regional de Salud? Nosotros vendemos salud, vendemos servicios de salud a una población que demanda de estos servicios en oportunidad, en eficiencia, en eficacia y contrato humano. Pero esto va más allá de diferentes actores que influyen en las comunidades, como los promotores de salud, ministerios de salud, alcaldías, líderes comunitarios y la sociedad civil en general. Con esto se quiere recalcar la importancia de la promoción de la salud en la toma de decisiones en cualquier entorno en el que estén con el fin de mejorar la vida de todos y todas. Cambiar de estilo es cambiar a salud. Promover actividades como esta es parte integral de lo que hacemos. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Así es que yo les lanzo el reto a todos ustedes de que esta semana que inicia hoy sea decretada cada año como la semana de vida saludable de estilos de vida saludable que inicie por esta provincia que inicie por esta región y que quede institucionalizada desde hoy como una semana de vida saludable que cada año repliquemos así es que también le lanzo el reto a Julio a los Vargas y a Warner de que Mañana suban su almuerzo saludable y reten a otras personas. Muchas gracias. Si usted nota, ya San Francisco de Macorís tiene dos actividades preeminentes que tienen que ver con salud. O oh, aire limpio, vida sana, y ahora se suma esta semana la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís marcha a la cabeza. Alguien me dirá, bueno, pero la doctora que está en la mesa no va a hablar. Claro, pero tenía que ser después de las palabras de motivación, no antes. Debo confiar que ella me tiene en esta forma a 65 años, con el perdón de don Julio, ustedes, porque la cuestión de la edad. Doctora Diana Paulino, nutrióloga, por favor, díganos cuál es la importancia de comer bien, y mire que el comer bien es bueno, yo se lo garantizo. Muy buenos días a todos los compañeros de la mesa que me acompañan, al igual que la prensa, y todos los invitados. Gracias por estar aquí. Pues realmente para mí me llena de gran satisfacción poder promover hábitos de estilos de vida saludable, que es parte de la especialidad que ejerzo. Desde aquí, desde el Servicio Nacional de Salud, también ofrecemos este tipo de, de recomendaciones a nuestros pacientes,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 podemos convertirlo en sostenible. Porque ¿qué hace esto? Cada día aportamos en una dieta equilibrada, variada y balanceada todos los nutrientes que mi cuerpo necesita y esto me va a proveer de la energía necesaria, cuestión que mi cuerpo y mi mente va a actuar de una mejor forma, con mayor actividad, mejor ánimo. Porque muchas veces parte de los alimentos que consumimos en exceso pueden inclusive llevarnos a fatiga, cansancio, falta de, de energía por algunos déficits nutricionales que conllevan. Porque a veces consumir un mismo tipo de alimento diariamente no crea la variedad y la cantidad exacta y los requerimientos que mi cuerpo necesita. Por lo que la semana saludable el enfoque está en aprender alimentarnos y llevar un estilo de vida saludable. Observar de que cada espacio, cada colación, como así le llamamos, llámese desayuno, merienda, almuerzo, consiste en dotarnos esas pequeñas cantidades de energía que nuestro cuerpo requiere diariamente en cada espacio. Asimismo, también nos van a aportar nuestros nutrientes. Cada colación te aporta proteínas, Carbohidratos, gracias, sin exceptuar ningún macronutriente, que es lo que la hace equilibrada. Variada, tenemos muchas opciones de alimento. No necesariamente, si no consumo la pechuga, tengo otras opciones proteicas que consumir. Entonces, esto es parte de llevar un estilo de vida. La alimentación forma parte fundamental de quienes somos. Y hay un refrán que dice... Somos lo que comemos, porque de ahí, según nosotros nos alimentamos, son las enfermedades no transmisibles que mencionaron anteriormente que nosotros podemos padecer, llámese hipertensión, sobrepeso, obesidad, diabetes. Porque parte de ella, si tenemos alteraciones metabólicas de esos macronutrientes que nosotros consumimos, proteínas, lípidos y carbohidratos, entonces vamos a desencadenar algunas patologías que nos llevan a a otras complicaciones, por lo que les reto a todos tratar de adecuar este estilo de vida que no es más que diariamente hacer una nutrición inteligente, pensar en qué estamos comiendo al momento de tener un plato en mi frente, observar qué calidad de nutrientes me está ofreciendo este plato y esto va a hacer que cada día poder mantener ese estilo de vida esto sostenible crea cambios y nos trae muchos beneficios. Recuerden, es parte de la salud, por eso se le llama Semana Saludable. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctora. Hemos cumplido con la primera parte de la agenda de este lunes. A las 12, la doctora Diana Paulino estará en el programa conversando con Emil, Canal 10, Telenor, con el tema alimentación saludable, a las 5.30, operativo de entrega de guías nutricionales en complejo deportivo Juan Pablo Duarte, a las 6.30, clases grupales de aeróbicos y zumba en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte. Ya el martes, por los medios de comunicación, usted se irá enterando de qué tenemos cada día. Gracias por estar con nosotros, gracias a la mesa principal, gracias a ustedes. Les dejo con Arismendi la antigua, que continúa con la transmisión por Telenor, Canal 10. Bueno, hay un desayuno saludable que debemos participar todos. Ya yo los saludé de todas maneras. Adelante, señor. Bien, señores. Seguimos en esta transmisión en vivo desde el departamento de salud pública y ahora todos los presentes van a pasar hacia una sala de que se ha preparado un almuerzo saludable así es que todos los presentes eh, se van hacia allá y ahora vamos a conversar un poco con, con varias de las personalidades que están aquí eh, que nos, nos estarán hablando de la importancia de esta semana saludable porque, Doctor, cuéntenos un poco de la semana saludable bueno, pues como ya han visto en este lanzamiento, se trata de una semana de influir en cambios y hábitos de vida eh, saludables, eh, acompañado de ejercicios, acompañado de actividades al aire libre, eh, disminución de sal, disminución de grasas, eh, que son de las cosas que hay que ir cambiando para evitar hipertensión, evitar diabetes y prevenir y tener mejor, mejor calidad de vida. ¿Estará asistiendo usted a bueno, si Dios quiere, sí, estaremos por ahí. <ríe> a la ciudadanía es que hagan de esta semana toda una un año de vida saludable para que, nos, para que nuestra calidad de vida sea mucho mejor. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí a Wilhelm Brito, el señor Wilhelm Brito, quien es director provincial del Ministerio de Deportes estará aquí. Wilgen, cuéntanos un poco de esta semana saludable. Muy bien, eh, se ha hablado bastante de cosas importantes, pero si no, si no se coordina, si no integrar al deporte, tú no haces nada con comer solamente saludable, Debe combinarlo con, con el ejercicio físico y nosotros como Ministerio de Deportes estamos eh, de lleno en esta gran actividad porque el complejo deportivo Juan Pablo Duarte eh, sirve de base, eh, la zumba, el basquetbol, el atletismo, ligado con, con comer bien, si no lo liga con, con hacer algo especial, físico, no hace nada, o sea que es una combinación, nosotros como Ministerio de Deporte estamos 100% con esta actividad. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, señores, vamos a conversar ahora con Julio Vargas, quien es director de esta empresa Telenor y nos estará detallando más de lo que es nuestra Semana Saludable. Cuéntanos. Sí, no, contentísimo de que podamos tener iniciativas positivas en tiempos tan difíciles, de que la gente está inmersa en otros proyectos. Yerjan ha tenido una iniciativa preciosísima de buscar salud. Buscando salud es la mejor manera de tener una vida eh, diferente y poder coexistir en este medio ambiente que todos somos compromisarios de, de preservar. Eh, busquemos la manera de que esta iniciativa de esta semana saludable pues pueda ser extrapolada a todos los sectores de la República Dominicana ...y que podamos tener no solamente el respaldo de Telenor... ...y de otras instituciones que han creído en este proyecto... ...que nace en el día de hoy y que eh, podemos promover... Eh, ...buscar salud, es buscar vida, es poder compartir, convivir... ...todo como seres humanos y disminuir el grado de contaminación... ...en todos los sentidos que tenemos en, el, en esta sociedad... ...así que felicitamos a Warner... El Telenor está totalmente comprometida, al igual que Agua María, que Agroimportadoras Hacer, que Diana Paulino, que como doctora, pues está dando un respaldo. Esto no es el aspecto comercial, esto es el aspecto vida, donde todos somos compromisarios. Bueno, señores, ahí subieron las palabras de Julio Vargas. Ahora vamos a ver, usted, Eugenio. ¿Estará el domingo en la caminata? Sí. Sí, yo era que atleta de, ¿Es que de ese tipo de. No, no, voy a caminar, voy a caminar, el tiempo no me permite ahora lo que hacía antes. Eh, sí, a que participe y a que cambie el estilo de vida. Si tú miras en la población, te vas a encontrar que la mayoría de las cosas que se come es chatarra. Pero no solamente chatarra porque compran un hamburger, no, chatarra porque se, porque lo que come la persona. ...las personas comen cosas que no aportan los nutrientes que el cuerpo necesita... ...tú no tienes que comer más carbohidratos, más grasa, más proteínas... ...que la que tu cuerpo va a necesitar, porque demás se pierden... ...y de unas se te van en otra cosa. esa barriga, esa, esas deformaciones... ...tienen mucho que ver con una salud, con una comida que no te aporta... ...entonces, se dice que la salud es vida, que la salud entra por la boca... Eh, ...toda la vida se ha conocido eso, y es porque... La salud depende de lo que tú comas. Tu comida es tu alimento. Que esa sea tu medicina, lo que tú te comes. Entonces, si cambiamos el estilo de vida, vamos a el estilo de comer, estamos cambiando el estilo de vida. Hacer ejercicios y comer saludable es lo fundamental. Muchísimas gracias. Ahí estuvieron las palabras de los hermanos Vargas. Ahora vamos a seguir conversando señores y qué más que la persona, el, ideo, el ideólogo de este proyecto eh, nuestro productor Yerjan Lantigua. Yerjan, cuéntenos más detallado de lo que es esta semana saludable. Bueno como ya ustedes escucharon, la semana saludable no es más que una campaña en la cual nosotros promovemos que la gente eh, se someta durante una semana a, a crear estilos de vida eh, saludables, eh, tanto en su alimentación eh, así como también de, de ejercicios y para ello nosotros a, a través de los profesionales de la salud, les vamos orientando eh, para que las personas vayan, eh, ¿verdad? Aprendan, por ejemplo, a comer y, y le entregamos una guía que las personas pueden seguir, ¿verdad? Eh, e ir trabajando durante la semana completa. Así que es un proyecto en el cual todo, esperamos que todos se sumen. Muchísimas gracias. Ahora, señores, vamos a mirar. Vamos a mirar porque aquí hay un suculento desayuno que se ve, se ve... Precioso Y las personas están pasando a degustar este desayuno saludable Aquí podemos observar eh, todo lo que tenemos acá en la mesa Cuéntenos un poquito de esto Bueno, tenemos que cambiar el estilo de vida Y por aquí estamos comenzando con un buen desayuno tenemos, tenemos allá guineito hervido, jamón de pavo, huevo hervido, queso descremado, pan integral y una avena Ah, bueno, y tenemos aquí granola y aquí tenemos un jugo verde. Perfecto. Bien, ahí se pueden observar, señores, esto es lo que se llama un desayuno saludable y todas las personas, todos los presentes están disfrutando de este desayuno saludable. Vamos a pasar ahora nuevamente al salón para que la doctora eh, Diana Paulino nos hable un poco de lo que es esta semana saludable y estaremos conversando con ella. Vamos acá. Estamos recordando que estamos en vivo por el canal 10 de Telenor En este inicio de lo que es la semana saludable Doctora, cuéntenos un poco de lo que es el desayuno saludable Pues bien, el desayuno saludable del día de hoy consiste en cereales, proteínas los cereales que son los carbohidratos y las grasas saludables también que podemos observar que la contiene la, la yema del huevo. Entonces en el día de hoy corresponde el desayuno de yogur con, con frutas. En este caso puede ser ciruela, lechosa, piña, cualquiera que puedan... Bueno, la tenemos publicada en las redes sociales en Semana Saludable RD. Cada día se están promocionando, ya está la de hoy, ya luego en adelante van a obtener la de mañana. Y así mismo, el mismo Telenor, eh, vías televisivas que van a estar ofreciéndolas cada día. Además de, del volante, que también van a estar en el Telenor, que las personas pueden pasar a retirarle. Así es, participaremos dando el apoyo porque no solo la alimentación, también en la actividad física. Bueno, muchísimas gracias señores. Eh, ya se han visto han visto del ambiente que tenemos acá en esta regional donde tenemos un desayuno como inicio de la semana saludable y a ustedes también allá en el estudio, a Raquel, Francis y a todos, exhortarles de que sigan toda esta semana saludable y de que tengan un, una alimentación saludable. Es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Arismendi, la antigua reportero. De, estaba ahí buscando impresiones ya tras terminar el lanzamiento oficial de la Semana Saludable que ha iniciado en el día de hoy, desde hoy 18 hasta el próximo domingo 24. Toda una semana de diferentes actividades deportivas. Actividades diarias, Claro que sí, deportivas, diarias. informativas, educativas, con las entrevistas que estaremos realizando desde los diferentes espacios de Telenor y, por supuesto, el hábito saludable promovido a través de una guía nutricional que ha elaborado la doctora Diana Paulina. Enhorabuena, felicidades, Telenor, apoyando esta iniciativa de Yerjan La Antigua que desde la comunidad del aguacate, un grupo de jóvenes, iniciaron hace un año y, y hoy le damos sí, continuidad. Y se puede integrar con todo y familia. Así mismo es. No Señores, nos vamos nada. por hoy, retornamos mañana si Dios quiere. Gracias por su fidelidad, por su día. compañía. Buenos días.